El 64% de los inmuebles dañados en Puebla a causa del sismo del 17 de septiembre de 2017 ya han sido restaurados. Este martes 5 de julio Alejandra Frausto Guerrero junto con autoridades municipales hicieron entrega de los trabajos de intervención en su primera etapa del exconvento de San Juan Bautista. La funcionaria nacional precisó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyó la intervención de 397 inmuebles dañados. Indicó que los trabajos en 224 inmuebles restantes con una inversión federal de 1.200 millones de pesos concluirán antes de 2024. La funcionaria federal señaló que las obras dan certeza para que la comunidad pueda apreciar la arquitectura y realizar eventos religiosos.